Hola a todos, sean bienvenidos a un tutorial más de tu canal pre-video. Hoy te mostraré una forma súper sencilla de cómo poner una imagen de fondo en PowerPoint. Así que quédate hasta el final del video y suscríbete al canal pulsando la palabra suscribirse que aparece debajo de este video. Así sabrás cuando suba un contenido nuevo a YouTube. Y de paso me ayudas a impulsar el crecimiento del canal para seguir creando contenido nuevo y actualizado para ti. Si ya te suscribiste, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer, en este caso, esta es nuestra presentación, ¿verdad? Ya estamos en PowerPoint. Vamos a dirigirnos a nuestra barra de herramientas, en la parte superior, donde dice diseño. Vamos a darle un clic a diseño y miren, aquí se nos va a abrir un menú para el diseño de nuestra diapositiva o hoja de diapositiva. Le damos, vamos aquí donde dice estilos de fondo y vamos a pulsar. Ahí pulsaremos. Aquí están directamente los estilos rápidos que son de iluminación, ven. Pero eso no es lo que buscamos. Vamos a agregar una imagen. Vamos aquí donde dice formato del fondo. Pulsamos y se nos va a abrir otro menú. Aquí donde dice, miren, relleno con imagen o textura. Vamos a pulsar aquí. Y automáticamente se nos va a poner, esa es la textura que está ahora, pero no es eso lo que vamos a poner. Sino que vamos a poner una imagen prediseñada. O sea, vamos a pulsar aquí. Bien. Yo, que ya he descargado, les recomiendo, les recomiendo que descarguen sus imágenes antes de iniciar con sus presentaciones para que así eviten... Eh, y ahorre mucho tiempo buscando imagen tras imagen, que una me convence, que otra me, no me convence. No, eh, traten de tener sus imágenes pre-descargadas para así entonces hacerlo o agilizarlo de forma más rápida. Bien, luego de que nos aparece este cuadro, vamos aquí donde dice importar. ven eso es para nosotros buscar la imagen que ya tenemos descargada o que ya tenemos en imagen. O que tenemos en algún documento o sea que ya tenemos guardada con anterioridad para incluirla en nuestro en nuestro fondo entonces voy aquí donde dice descargar porque ya tengo mi imagen predescargada pre por ejemplo voy a poner esta imagen que está aquí miren, le doy a agregar y miren miren donde se posicionó ven en la imagen pre eh, prediseñada entonces pulso la imagen que quiero, le doy a aceptar y miren, aquí detrás o miren por aquí mejor, aquí ya se ve nuestra imagen de fondo, ¿verdad? Y en esta parte de aquí donde dice transparencia, porque si notan se ve muy oscuro entonces si escribimos sobre, sobre ese fondo eh, prácticamente ningún tipo de letra se va a adecuar bien o se van a destacar de la forma que queremos, entonces vamos aquí donde dice transparencia y vamos a ir eh, poniendo un poco de transparencia, o sea, para que se vea un poco opaco. Y así nuestras letras resalten. Lo voy a dejar en 58, le daré a aplicar a todo y le daré a cerrar. Miren, aquí podemos agregar el título, aquí el subtítulo, pero pueden darse cuenta que inmediatamente escribamos algo, cualquier cosa, va a resaltar sobre el fondo. ¿Por qué? Porque ya le hemos agregado transparencia. escribí eso de forma breve, rápida, para que pudieran darse... Ok, aquí una, un error. Bien, eh, para que puedan darse cuenta de cómo se vería más o menos en la parte de atrás eh, nuestro fondo. Ahora sí, eh, sin nada más que agregar, espero les haya gustado mucho el tutorial. Les invito a suscribirse a mi canal si aún no se han suscrito. Si ya se suscribieron, les mando un beso y un abrazo fuerte y no dejen de dejar sus comentarios en la parte de abajo, en la cajita de abajo de comentarios para saber qué tema desean y qué les pareció el tutorial.